Gracias eh, por eh, invitarme a colaborar en este workshop. Eh, y gracias también a la Universidad de Chinghua y la Texas University, igualmente que a la Universidad propia, la Universidad Politécnica de Cataluña, que conjuntamente eh, están eh, organizando este workshop en el que hoy, en este momento pasaremos a comentar la cuestión del reciclaje urbano. ¿Qué entenderemos a partir de estos próximos minutos como reciclaje urbano? Es una cuestión eh, importante, no, no, no, no, no simple, en el sentido de que eh, muchos de los... Eh, temas que hemos ido tratando a lo largo de más de cinco años en la asignatura de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Urbanismo, cuyo objetivo era el de la transformación urbana referida a la transformación ...y la capacidad de rehabilitar el sistema urbano desde el aprovechamiento de los propios elementos eh, construidos... ...pero también eh, invocando un nuevo cambio de cultura ideológica y planteando el reciclaje no solamente como un aspecto eh, meramente físico, eh, material sino incluyéndolo básicamente en un contexto de eh, sobreposición ideológico, eh, material, tecnológico y al mismo tiempo eh, comprometido con una eh, idea de ciudad eh, icónicamente eh, contemporánea eh, que sea capaz de conjugar, que sea capaz de eh, determinar los vínculos con la ciudad anterior. Esto es importante y lo ha sido a lo largo de todos estos años que hemos impartido la asignatura de reciclaje urbano. Quizá una de las cuestiones más posiblemente dadas a la interpretación eran algunos alumnos que se matriculaban... Eh, eh, imaginando que eh, el, el término reciclaje se eh, circunscribiría exclusivamente a toda la cuestión eh, referida al ámbito de lo, de lo físico, los sistemas necesarios para la eh, transformación de la ciudad desde la materialidad física de los ciclos de reciclaje. Y eh, mi primer labor como profesor de la asignatura... Uh, consistió en, en, en abrir la ventana, en, en, en abrir el zoom y eh, dar la, um, el, el, el inicio, colocar el inicio de la, de la materia justamente en, en aquellos puntos en los que el discurso de la rehabilitación eh, se convierte en un eh, discurso eh, complejo, eh, ajeno a la discusión meramente eh, tecnológica, cíclica, ...de recuperar o colocar o endollar o enchufar algunos de los aspectos tecnológicos a una realidad ya existente. Más lejos que todo esto era situarnos justamente dentro del complejo sistema de la proyectación urbana... ...dentro del conjunto físico y material del contexto global. Evidentemente, y estamos viendo... En eh, la pantalla, eh, uno de los principales puntos de referencia siempre es la, eh, el, sistema, el sistema natural como sistema eh, global en el que se producen todas las eh, actividades, pero sobre el cual eh, se pretende eh, tomarlo como un referente no meramente pictórico ni, ni, ni formal, ni tan solo exclusivamente paisajístico, sino como un elemento instrumental de estas geometrías que son capaces de situarnos, de darnos uh, posicionamiento en el conjunto de las uh, materias que tienen como objetivo la uh, transformación uh, del entorno urbano. Quizá una de las referencias que todos tenemos más claros, al menos desde nuestra visión europea, es la de personajes como Capability Brown, en este caso recogido en esta uh, magnífica uh, imagen de, de, de Turner, uh, alrededor de 1825-1830, en el que de alguna manera ejemplifica o, o, o determina esta especie de, de naturaleza uh, pausada, uh, congelada, pero al mismo tiempo con este latente esfuerzo de transformación que significa el paisaje natural uh, uh, controlado y, y sobrepuesto a la, al deterioro uh, y la transformación inercial del, del sistema natural. Uh, el, el Panteón de Agripa sería este otro contrapunto de este esfuerzo mineral de la arquitectura por mantenerse a lo largo del tiempo, en este caso durante prácticamente cerca de los dos años que, que podríamos entender desde el 118 en el que Adriano construye esta magnífica obra que si atendemos a términos de sostenibilidad y ligamos sostenibilidad con durabilidad, algo evidentemente cada vez, cada vez más relacionado con, la, eh, con el componente eh, de conservación eh, del espacio global, sería, por, por, por ranking absoluto y, y, y en mucho, el, el edificio más ecológico, construido, puesto que su uso aún se mantiene como, como equipamiento público y como gran eh, elemento simbólico y su durabilidad, dividida por los años en los que eh, llega, lleva cumpliendo esta función, le, le dotarían justamente de este alto grado de durabilidad componente sustancialmente básico en cualquier cálculo eh, ecológico sobre eh, la ciudad y sus componentes. a hablar de arquitectura, hablar de elementos minerales, sería hoy también hablar de elementos compositivos, icónicos que nos relacionan en diferentes eh, latitudes. El Teatro Nacional que también conocéis eh, vosotros eh, estaría dentro de esta órbita de grandes elementos simbólicos cuyo cuyo componente fundamental es el de referirnos a, a, a un tiempo, a una ocasión, pero también sobre estos aspectos determinativos del tiempo detenido. Sus, sus formas uh, contemporáneas no dejan de ser un link, una conexión muy precisa sobre estos otros monumentos um, fundamentales como el que hemos tenido ocasión de ...contemplar hace unos segundos cómo es el Panteón de Agripa. Hablar de sostenibilidad, hablar de reciclaje, hablar de arquitectura... ...es hablar de paisaje, es hablar de geometrías... ...pero es también, básicamente, hablar de material, materiales, con elementos... Con los que se eh, construye, con los que se da forma, con los que eh, se modela eh, la superficie. Por lo tanto, esta capacidad de la arquitectura, de, al mismo tiempo de mm, convertirse en, en, en, en contenedor y asimismo eh, ser piel, ser eh, superficie, eh, capaz de determinar interior y exterior, nos lleva seguramente a un posicionamiento complejo en el que las formas, en el que la geometría juega a favor de este complejo diálogo entre eh, situaciones que a veces tienden a aproximarse a las formas de la naturaleza y otras eh, seguramente a elementos geométricos eh, minerales también eh, existentes en el propio sistema eh, global pero que pasarían de la, de, la, de la plasticidad pétrea que veíamos en la obra de las fachadas de Gaudí o la, la, la, la estructura fragmentada y casi convertida en un iceberg flotante en este otro magnífico proyecto de teatro de, de la ópera. En el caso de la materialidad, hemos de hacer reseña a una de las características importantes de esta, de esta cuestión, que es la producción material eh, que origina. Si antes nos referíamos al, um, al, al, al, al Panteón de, de, de Agripa como uno de los elementos arquitectónicos de mayor durabilidad, seguramente esta misma suerte no la han tenido los millones y millones de construcciones que han um, proliferado en, el, en nuestro planeta a lo largo de estos casi 2000 años. Por lo tanto, el ciclo de vida de los edificios, de los elementos materiales, eh, se convierte en un importante factor de, de, de, de contabilización de, a tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier tipo de espacio. Eh, rehabilitar significa de alguna manera, y de una manera muy importante, eh, dialogar con, con los elementos con los elementos eh, próximos, pero no desde la casuística de aproximación eh, plástica o eh, estoicista, sino hacerlo justamente desde, esta otro, desde este otro diálogo más próximo a la comprensión de eh, los elementos que son necesarios, que se convierten en elementos necesarios de esta vinculación entre el pasado eh, reciente o un pasado un poco más lejano y el futuro previsible a través del proyecto eh, presente. Eh, lejos de pensar que el reciclaje pasa exclusivamente por un, por un tema de eh, rehabilitación, sino que pasa justamente por eh, eh, colocarnos de una manera diferente, eh, abierta, delante de la arquitectura, no necesariamente y seguramente la mayoría de ellas no contemplada como arquitectura histórica de catálogo, sino justamente sobre ese conjunto de arquitecturas, en muchos casos populares, en otros casos productos de la transformación industrial o de la explotación económica de una determinada época, se convierten no en objetos eh, puntualmente eh, preciosos por su cualidad arquitectónica, sino justamente por ser el eslabón que nos liga, que nos referencia a otro tipo de eh, vínculos eh, capaces de eh, convocar. ...afinidades culturales, históricas, mentales... ...a un lugar que sin ellas, que sin estos vestigios anteriores... ...sería un espacio baldío, vacío, sin ningún tipo de relación. Cuando hablamos de este tipo de elementos... ...lo hacemos, tendemos a hacerlo y seguramente lo hacemos todavía demasiado poco para cómo tendríamos que hacerlo, desde esta sobreposición, desde esta adición de capas. La arquitectura y el urbanismo moderno nacen de esta conjunción justamente de sobreposición. El futuro siempre ha sido interpretado desde hace más de 100 años como una evolución acumulativa... ...de diferentes capas que han ido sobreponiéndose... ...pero al mismo tiempo construyendo un conjunto de elementos adheridos al sistema urbano. Es justamente esta complejidad que le confieren diferentes, los diferentes niveles, las diferentes capas... ...lo que de alguna manera se convierte en el ADN de la modernidad durante todo el largo siglo XX... Incluso las imágenes de aquel futurismo eh, caducado eh, que veía en la metrópoli de los años 20 eh, una extensión de aquella arquitectura pesada, maciza, masiva, masiva, masiva, masiva eh, pero que iba acumulando capas y capas de accesibilidad, capas y capas de movilidad, es la que, de alguna manera, se mantendrá fiel a la realidad de todo el siglo XX y esta primera década del XXI. Por lo tanto, el, el sistema de acumulación, el sistema de movilidad como eh, aplicativo de acumulación será, es de hecho, el elemento vinculante, básico, es la materia prima con la que se ha construido este futuro incierto en el que seguramente habríamos de eh, rescatar o incrustar Aquellas otras piezas de carácter eh, cultural, eh, de esta cultura eh, genérica, eh, ligada, como decía, con la, con la actividad humana, quizá no tanto con la eh, simbología concreta de determinados edificios. Pero aún así, seguimos necesitando de, las, de los iconos, seguimos necesitando de las estructuras eh, formales que nos identifican lugar y momento que nos eh, transmiten esta vinculación también con la, con la jerarquía de los, de los espacios arquitectónicos y nos proyectan como colectivo a un futuro que somos capaces de prever, al menos como eh, proyección de nuestros propios eh, intereses actuales. Todo esto no sería posible sin una tecnología cada vez más eh, relacionada con el mantenimiento de, los, de las estructuras formales, la ciudad, los edificios, el medio ambiente. Cada vez más dependemos de elementos eh, tecnológicos que soportan nuestra capacidad de eh, subsistir. Y quizá en este punto en el que la ciudad y la arquitectura se revisten, se, se, se confieren esta, esta cualidad altamente tecnológica, es quizá el momento en el que bajan el nivel de esta arquitectura o de este sistemas más pasivos en los que hasta ahora se había entendido la sostenibilidad. En el punto en que nos convertimos en más tecnológicos, eh, dependemos más de la continua eficacia de los sistemas. Y todos sabemos que esta acostumbra a, a ser rápidamente eh, superada y, que, y cuyo tiempo de caducidad nos lleva a una constante renovación. Y en este sentido, la búsqueda del sistema eh, de renovación eh, eh, aporta eh, elementos negativos a esta sostenibilidad que constantemente necesita ser sustituida por nuevas piezas. Nos interesa, y a mí especialmente de una manera eh, eh, destacada, esta relación entre, de sobreposición no solamente de capas que veíamos en estas imágenes, del futurismo interpretado o visto a los ojos de los arquitectos y artistas de principios del 20, sino la ciudad como acumulación no solamente altimétrica de capas, sino también como sobreposición de imágenes. Esta imagen de la ciudad de Barcelona próxima a su puerto, donde podemos comprobar eh, la, la, la sobreposición eh, del edificio eh, de la Exposición eh, Internacional eh, de Barcelona, eh, obra de Garnier, junto a eh, uno de los eh, símbolos de la primera eh, transformación en, en, en, en altura, quizá fuera de lugar, en este caso eh, de los años 60, a una... Eh, es, es, fragmento de la escultura que vemos en primer, en primer lugar, eh, que conlleva o que comporta una reinterpretación de, la, de las formas um, físicas y una reinterpretación seguramente de, la, um, de las formas arquitectónicas. Esta sobreposición la vamos a tener seguramente en muchos otros lugares y justamente es la que enriquece o le da, o le da sentido, la monoteci, la, la, la, las formas eh, monumentales que reproducen o que, o que monumentalizan falsamente la arquitectura contemporánea se convierten en esta especie de eh, formas eh, disecadas que podemos encontrar seguramente en muchos centros comerciales eh, a norteamericanos europeos y ahora también asiáticos eh, eh, conjurar un poco esta especie de, de arte mmm, caducado como, como forma, ya incluso en, en hace más, de, hace más de, de un siglo, cuando eh, justamente el movimiento moderno introduce eh, una nueva interpretación del espacio público y del espacio arquitectónico, eh, sería justamente esta falsa eh, puerta a reinterpretar o a, reintro, a reintroducir elementos de una arquitectura Simbólica. Cuando hablamos de simbolismo, hablamos de otras cosas, como podéis comprobar, aquellas que nos definen a nosotros y que pretendemos que definan también nuestro tiempo. Un tiempo que, por, otro, uh, por otros aspectos, es un, un espacio común de todos nosotros. Habitemos el continente que, que, que, que en el que estamos, pero habitamos seguramente un único elemento global. Esta, esta globalidad no solamente nos la da nuestra afinidad cultural en la que nos movemos, sino nuestra capacidad para relacionarnos en eh, momentos mmm, constantes y continuos. Las charchas de comunicación, las redes de comunicación, estarían, de alguna manera, mmm, describiendo una nueva, una nueva geografía. Esta relación de la, de la comunicación, que también es comunicabilidad en el sentido más, más extenso del, del término, nos lleva, seguramente, a imaginar arquitecturas que respondan a, a estos criterios. En las imágenes que sigue la, el centro de convenciones y exposiciones de Ras al-Kaimá al white obra de Rem Kulhas, estaría de alguna manera ejemplificando esta especie de ...de estructura ajena que se coloca sobre un desierto en toda su extensión... ...no solamente etimológica sino física y que se convierte o quiere convertirse en un nodo de centralidad. Esta especie de estrella de la muerte empleando la simbología cinematográfica... ...se convierte en un, en un paréntesis separado del entorno... Y conectado al resto del planeta a través de sus de sharshas, sus, eh, de sus redes de, de comunicación. Evidentemente, eh, la simbología eh, en la que nos, antes nos referíamos no está ajena a este tipo de formas puras que tienden a ejemplificar un poco la arquitectura eh, del simbolismo y, y, y, y de las formas. Eh, referenciales eh, absolutas eh, pero eh, más que hablar de, de, de estructuras puntuales, eh, ajenas o, o, o separadas extra, extra, extrañamente separadas del conjunto del entorno eh, nos gustaría más de hecho nos gusta más hablar de las eh, estructuras eh, urbanas como elementos de soporte eh, eh, del conjunto de las arquitecturas y por lo tanto en el caso de la obra de Idelfons eh, Cerdá para la ciudad de Barcelona a la que no podemos ser ajenos seguramente los europeos y indudablemente los que habitamos o damos eh, impartimos eh, en, en esta ciudad eh, ver o descubrir las ideas renovadas que que nos, que, nos, que nos plantean personas y personajes eh, de siglos anteriores nos demuestran o nos dan, eh, nos dan inercia, nos dan fuerza para pensar hasta qué punto eh, el valor eh, formal de las eh, geometrías no está tanto en la piel circunscrita de las mallas o las tramas sino en los sistemas que soportan estas tramas y por lo tanto la capacidad de admitir diferentes eh, usos, eh, eh, diferentes relaciones, más allá de una trama homogénea. En el caso de Cerdá, la conectividad que producía su proyecto original, que no el proyecto realizado, entre los espacios eh, libres de las manzanas abiertas, que configuraban una realidad absolutamente eh, contemporánea, en sentidos de mm, interconexión, alejada... Seguramente de esta otra visión cerrada, hermética, de la ciudad tradicional en la, con la que finalmente se construyó el límite de la malla. El límite, la forma, el, el componente, la estructura de la malla. O la propia plaza uh, de las glorias catalanas, convertida a través de su proyecto en centro nodal de la comunicabilidad, Punto de confluencia, no solamente, no, no, no solamente de las dos grandes arterias de la ciudad, como son la Diagonal, la Gran Vía y también la Meridiana, sino para Idelfons-Cerdá en elemento de cruce de las, primeras, de, la, de las primeras redes de comunicación tecnológicamente modernísimas en su momento, que era el ferrocarril. Y bueno, hacerlo. En esta, en esta sala uh, de la, nuestra universidad, pero concretamente de la de, de Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que Idelfons cerda fue un, un gran eh, precursor de, de la conjunción de la, de la infraestructura eh, tecnológica en la estructura urbana. Eh, se convierte para mí en un, en un gran en un, en, un, en, un, en un momento en un, pe en un pequeño link eh, emocional que, que quiero disfrutar la plaza Cerda, la perdón la plaza de las glorias se convierte para Cerdá en un espacio relacional complejo abstracto en el que la forma tiene mucho más que ver con esta correlación de estructuras de movilidad que le confiere el ferrocarril y la movilidad propia de la malla, por lo tanto, en un espacio abstracto, tan abstracto que, durante más de un siglo, diferentes arquitectos, eh, estructuras eh, políticas y económicas han sido incapaces de resolver, alejadas de su eh, concepto básico y empeñadas en convertirlas en un objeto formal independiente, en un eh, cruce meramente. en un nudo meramente viario en un tiempo en una eh, isla eh, verde en otro, en un eh, espacio absolutamente banalizado en otro. Eh, no es ajeno a esta eh, modernidad que le confieren las estructuras de la movilidad a la ciudad. Eh, quizá uno de los momentos en los que esto se manifiesta de una manera quizá más más visible y, y más clara fue con los constructivistas eh, rusos a principios del XX. ¿no? Esta relación entre eh, geometría, abstracción y movilidad encuentran en, en las obras de Lysinsky precisamente esta buena, eh, este buen interface entre, entre conceptos. Conceptos que por otra parte no han sido eh, superados en algunos de sus, de sus, de sus aproximaciones más, eh, más teóricas. Eh, esta colocación de la, de la mayor eh, concentración urbana informal, arquitectónica, justamente en los puntos de cruce y no alrededor de ellos, lo convierte, convierte este tipo de, de proyectos en un sistema realmente moderno, no al lado ni formando recinto, sino configurando capas sobrepuestas y justamente ancladas en el centro de este sistema de movilidad avanzada. Durante todo el 20 habrá habido propuestas relativas, puntuales, discontinuas, de ir trabajando en los elementos de movilidad, no como elementos negativos a los que había que ocultar, cubrir o desplazar, sino uh, elementos activos en los que el soporte material de la arquitectura y de la ciudad podría, y de hecho lo ha conseguido en los buenos proyectos que se hayan podido realizar, uh, situaciones de una máxima tensión emocional con el tiempo y con las circunstancias de la ciudad nueva. Uh, si, hemos, si estamos hablando de la ciudad como, como elemento uh, central de nuestro discurso, uh, es verdad que no es ajeno este discurso a la globalidad del, del territorio. Quizá en momentos puntuales se pensaba en el territorio como un sistema uh, de agregaciones uh, diversas que tenían como, como único elemento uh, de relación la propia geografía. La, los, la, el valle, los ríos, las formas topográficas adversas o positivas determinaban justamente estas interconectividades entre las diferentes partes del territorio, pero cada vez más nos hemos ido dado cuenta que son las redes que se sobreponen a este territorio las que le confieren vida, las redes las que nos aproximan o nos distancian, la capacidad de discurrir con determinados sistemas y velocidades las que nos deforman este mapa continental, europeo, asiático, americano... Y nos hemos dado cuenta, no solamente porque somos capaces de llegar antes, según estemos situados más cerca o más lejos de estas redes, sino porque también hemos sido capaces de articular proyectos que revisten o que se aproximan con una displicencia de medios a estos recursos que hasta ahora han sido elementos segregados o elementos negativizados por la cultura urbanística. Uno de los primeros proyectos en este caso un concurso el de berlín de morfosis liderada por tom main y que en, seguramente en un proyecto de más de 15 años nos está explicando justamente esta capacidad de reinterpretar el territorio en este caso una parte muy central y viva de la ciudad de Berlín a través de unas continuidades explícitas de la forma urbana, de la edificación y del sistema de espacios, de espacios libres. Una similar manera que en, el 90, que en la propuesta que, que, que el mismo Morfosis nos produjo, nos, nos, nos, nos propone para la Vila Olímpica de Nueva York, en el que la relación entre la trama urbana ortogonal que se coloca al otro extremo de, de, de, de Manhattan, a, al otro lado del río, y, y manteniendo un poco la, la, la, el diálogo entre las estructuras de las tramas de soporte del siglo, eh, de finales del siglo XIX y las nuevas formas emergentes que tratan de, dialog, de dialogar con la estructura de fluidos de la propia fuente del Hudson y las estructuras verdes que conectan y sirven para dar continuidad justamente a estos dos niveles de comprensibilidad. Estas dos capas, la del sistema natural adscrito a los sistemas naturales verde y agua y la estructura rígida de la trama que se transfiere y se transforma a través de esta configurando una geometría viva articulada ...móvil capaz de eh, compaginar o dar sentido a estos dos eh, mundos, hasta, hasta hace poco, aparentemente dispares y separados. La movilidad, como hemos visto en aquellas imágenes que nos hablaban de aquel futurismo a principios de los años 20 del siglo pasado... ...está íntimamente relacionada con, con el sistema de movilidad y, por lo tanto, la manera en cómo los sistemas... Se adhieren a la, propia, a la propia urbe. El tranvía fue, de hecho, el primer nivel, el primer gran nivel de integración, que justamente eh, después daría paso a otros sistemas más complejos en superficie, en subterráneo, pero que no deja de ser el, el, el elemento básico de esta primera piedra de diálogo entre los sistemas de la alta tecnología de la movilidad y la propia, y la propia ciudad. No hemos dejado de pensar. En, en, en la infraestructura viaria como un lugar en el que integrar estructuras eh, cívicas, estructuras naturales, de dejar de que se conviertan en fronteras, en elementos de corte, para pasar a convertirse en elementos de integración. En este caso, vemos un, un proyecto eh, realizado eh, por eh, mi equipo o, junto con eh, Neus en el que eh, era una propuesta para la, uh, la intervención en lo que se llegó a llamar las Puertas de Colserola, eh, una, un espacio de eh, límite de la propia ciudad, una ciudad que había construido en el uh, 92 su mayor nivel de eh, conectividad con las rondas, pero que al mismo tiempo dejaba pendiente... ...la conexión de la propia montaña de, eh, del Tibidabo... ...colocada detrás de Colserola... ...y que eh, eh, se planteó una serie de intervenciones eh, puntuales... ...que intentaran saltar por encima de esta estructura... Mm, ...de la movilidad... ...confiriendo elementos de diferente integración... ...equipamientos, espacio verde... ...pero sobre todo relación, interrelación entre las capas... ...y al mismo tiempo conectividad entre montaña y ciudad. Y esta simbiosis que en este caso particular eh, he podido trabajar, pero que en el fondo no deja de ser un, una, un, un nervio que, que emana o que, o que late de este, de este trabajo uh, uh, anterior y, y, y laborioso de, de búsqueda uh, de elementos sobrepuestos que nos marquen una hibridación, una... Un espacio uh, híbrido capaz de, de, de conectar uh, pasado y futuro, pero al mismo tiempo capaz de hibridar y de conectar naturaleza y elementos materiales, minerales, como es la arquitectura. Por tanto, este, este mundo complejo de materiales, historia, uh, tecnología y... Uh, referencias históricas, están eh, magníficamente, eh, yo diría que es la, eh, una de las obras cumbre del, del siglo XX en, en, en lo que se refiere a este tema de hibridación al cual nos estamos refiriendo, y no puede ser otra que la Maison Carré a, a Nîmes, obra del eh, arquitecto Norman Foster, una obra que ya tiene unos cuantos años de vida y que justamente en pasarán por ella, es decir, la, los años pasan a favor justamente del proyecto, en que cada vez se ve más clara la modernidad y la integración de un sistema arquitectónico dialogante con la historia, en este caso la, la, la Maison Carré romana, con la arquitectura contemporánea de finales del, del 20 Y todo ello sin plantearse una confrontación sino planteándose una integración, no desde la mímesis que veíamos en todo caso, o el pastiche formal de alguna de las arquitecturas que quieren ser historicistas o históricas, sino buscando este diálogo eh, sin apenas intentar interferir en los gestos formales. Eh, cuando la tecnología se convierte en, en el instrumento de diálogo, yo pienso que estamos tocando el meollo de la cuestión más importante, porque estamos tocando las dos fibras sensibles que fundamentan, que dan músculo a la arquitectura contemporánea de nuestro siglo, del siglo XXI. Otra obra importante de este, de este diálogo que estamos refiriéndonos en la clase de hoy es justamente la, la obra de Norman Foster para el Parlamento, para el parlamento alemán. Eh, por lo tanto... Eh, el Rastay representa esta adaptabilidad de tiempos y situaciones muy distantes, con una coexistencia en medios y, y materiales que en principio seguramente desaconsejarían de, de cualquier ortodoxia conservacionista, el uso en cualquier normativa seguramente hecha para mantener los criterios formales de las obras históricas, seguramente discriminaría negativamente la utilización de materiales, formas y eh, medios. Y sin embargo, qué gran obra esta, en que justamente es capaz de elevar el espacio público del nivel del suelo, del nivel de la calle, de la ciudad histórica y colocarlo en lo más alto del Parlamento. Es decir, convertir realmente esta duplicidad de capas, no solamente desde el punto de vista físico, sino que el gran reto del edificio es construir una gran rampa que nos conecta niveles y nos hace descubrir la ciudad por encima de la cabeza, por encima de la gran sala, donde se toman las decisiones que implican al propio país y muchas veces a la totalidad del continente europeo. Más cerca de donde os hablo en esta ocasión es eh, uno de los, una de las intervenciones en las que esta mmm, simbiosis, esta hibridez entre lo, entre lo antiguo y lo moderno está perfectamente resuelta. Se trata de la obra de eh, Arata Isosaki, una obra parcial, la adecuación del acceso. Al, al, al Caixa Forum de Barcelona, en el, que el en el que se entra por la parte inferior del, del edificio histórico, recuperación de un antiguo edificio industrial, hoy convertido, para los que no eh, hayáis estado en la ciudad de Barcelona, en una sede museística de importante valor para la, para la ciudad. Eh, y que en, en esta imagen tenéis ocasión de, de, de encontrar esta relación meramente referida en la sombra del límite, del remate de la obra de fábrica de ladrillo eh, que vemos eh, en, proyectada sobre la pared que da acceso al subsuelo y convertida en, en entrada principal. Esta entrada principal que se ilumina a través de este gran patio que transmite esta idea de otro edificio histórico que se encuentra a escasos metros de este que estamos viendo ahora, que es el pabellón de Mies van der Rohe colocado al otro lado de la avenida donde se encuentra esta intervención de Aratai Sosaki y que va conjurando, justamente, lo convierte en lo que sería un espacio opaco, eh, relativamente po poco o mal iluminado, o artificialmente iluminado, en un espacio luminoso, repleto de vida, que es capaz de llevarnos al la, a la, a la antiguo edificio a través, justamente, del subsuelo y donde uh, actividades de carácter uh, espontáneo y lúdico lo convierten justamente a esta este especie de agujero en la, en la, trama, en la trama de Monjuic en un espacio que la, la, las personas, los colectivos, utilizan de una manera absolutamente casual a su propia, a su propia voluntad, atraída seguramente por la intensa eh, emoción que da esta especie de atrio eh, invertido en el que se convierte la entrada del de, de caixa de Forum. El proyecto al final eh, eh, no es una, un cúmulo de elementos sobrepuestos como pudiera parecer si nos remitimos a una lectura lineal de lo que estoy ahora, ahora diciendo, sino que justamente tiene que ver con eh, este trabajo más arduo, serio y dilatado de la síntesis. Eh, al final, los grandes proyectos son, son proyectos que se pueden leer de una manera extremadamente elemental, casi, casi referidos a la forma eh, simbólica, eh, abstraídos de cualquier contingencia que borre el espíritu esencial de la obra arquitectónica. Pero esto no es fácil, todos lo sabemos. Lo sabéis vosotros que estáis estudiando arquitectura o trabajando sobre la ciudad, lo sabemos los que llevamos algunos años ejerciendo o trabajando en ella y nos damos cuenta de la dificultad casi siempre de hacer un proyecto fácil, elemental, visualmente sencillo. Es fácil que las capas vayan acumulando información, saber quedarse solamente con las fundamentales, le otorga, yo creo, al, al proyecto el sentido más, más importante. Quedarse con lo esencial es haber pasado por cada una de estas capas y haber ido depurando los elementos básicos que confieren la interacción, la relación entre, entre cada una de ellas, hasta quedarse en aquellas que delimitan la, la, la estructura, aquellas que delimitan la, el tejido neuronal del propio, del propio sistema arquitectónico, que le dan un sentido de funcionalidad al mismo tiempo que estaticidad, es decir, que se convierten en algo básicamente esencial. Nuestro universo es un universo de curvas, es un universo de trayectorias, lo hemos visto cuando hablábamos de la ciudad moderna y nos referíamos a la ciudad que nacía de mediados del siglo XIX, la del transporte, la de la movilidad, la de la infraestructura, está llena de signos, de elementos, de trazas que nos confieren seguramente algo que ver con la trayectoria de los objetos, que nos de determinan la forma. En este, en este sentido explícito de lo que hoy trato de explicaros, el, el proyecto y obra del parque de Diagonal Mar de Enric Miralles sería un compendio justamente también de estos elementos a los cuales me he estado refiriendo. La voluntad esquemática y al mismo tiempo dinámica de convertir una idea urbana en un signo que está en la base de muchos de los proyectos grandes, medianos y pequeños de la obra de Enric en uno de los objetivos básicos de la definición de su, de su arquitectura. Es importante esta claridad de escala general, porque cuando vemos la escala de lo concreto, la del detalle, el detalle nos puede hacer perder esta síntesis, como pasa en la obra de Gaudí, de los grandes signos, de los grandes elementos que están realmente tensionando, dando vitalidad y sentido a la obra. En este caso, la continuidad por encima de la trama cerda de determinados elementos, como es el agua, como son las estructuras portantes, como son esta especie de esculturas, fuente, que acumulan espacios de continuidad sobre la discontinuidad de la trama ortogonal y que son capaces de imponerse a ella, es decir, anteponen un orden de trayectorias capaz de acompañarnos, de llevarnos desde la estructura Latente del mar Mediterráneo, que se encuentra a pocos metros, hasta la estructura rígida y formal de una trama cerda que acaba convirtiéndose unos cuantos kilómetros más al norte en una estructura mmm, densa, forzada desde los usos industriales que tuvo en buena parte del siglo XX, pero que es capaz, Rick Miralles, a través de este gran proyecto, en la sutil eh, ejemplificación de los diferentes niveles, es decir, de, las, de la escala global que veíamos en este, esquema, en este esquema global hasta el detalle de las piezas, de las pérgolas, de las jardineras colgantes, de los pavimentos, del agua, de cómo convertir al mismo tiempo un espacio público en un espacio natural donde aves, y, determinada, y, de, y demás elementos biológicos del sistema son capaces de, de anidar y de configurarse, de configurarse en una pequeña base o estación dentro de las, de las migraciones en las que estos sistemas naturales se mueven. Por lo tanto, conjunción entre piedra, conjunción entre mineral y conjunción también entre el sistema natural. Esta especie de recuperación de lo que habían sido los sistemas anteriores está aquí absolutamente presente, desde las catifas, restos de recuperación de antiguos pavimentos, hasta la manera en cómo la, la, la, la, la estructura... ...formal del agua y la, y, la, y la continuidad de los estanques, eh, nos, nos transmiten... o ...nos transportan hacia lo que había estado eh, este espacio antes de la urbanización del Plan Cerdá. Un lugar de eh, marismas, un lugar eh, donde el, el agua eh, tenía un papel protagonista importante. Por lo tanto, nos remite a esta historia anterior. Historia anterior, como la que nos explica el mismo Enrique Miralles en la avenida Icaria, en la pérgola de la avenida Icaria, que es la que le confiere identidad y simbolismo a esta gran pieza de la Vila Olímpica. Eh, simbolismo porque está representando formas geométricas que seguramente tienen que ver con dos elementos importantes. La de los elementos materiales de la industrialización, el hierro, eh, la construcción pero al mismo tiempo es capaz de doblarlos, de darles formas dinámicas como si se trataran de elementos naturales como juncos que el viento arrastra y es capaz de deformar hasta convertirlos en pieza eh, altamente eh, simbólica por encima, en este caso también, de la propia discontinuidad de las calles que interfieren o que se cruzan configurando la antigua trama cerda. Incluso hasta aquellos que eh, pudieran indiferenciadamente pasear eh, o dejarles indiferentes sus formas, por incomprendidas quizá, no pueden ser ajenos a los dibujos cambiantes que las sombras de estas formas producen sobre el suelo. Y por lo tanto, un proyecto dinámico y variable a lo largo de todas las estaciones del año. Por no hablar en este mismo elemento simbólico de conjunción entre la construcción y deconstrucción de la propia trama adyacente del proyecto también de Ring Miralles del Parlamento de Escocia. Cuando no hay más que simbolismo, cuando no hay más que arquitectura, cuando no hay relación posible, seguramente el resultado no tiene por qué ser negativo. De hecho, hay muy buenos resultados de arquitecturas autistas con su, con su entorno, pero que son capaces de emocionarnos. No obstante, podríamos decir que no es el mejor resultado a explicar, uh, no es el mejor operativo a explicar en una, en una, en una sesión como la que tenemos hoy. Eh, es justamente lo, lo contrapuesto, lo que nos interesa, puesto que eh, eh, la apropiación de lo simbólico en temas individuales puede dar muy buenos resultados, pero eh, convierte eh, seguramente eh, la actuación en una actuación ajena a una conectividad temporal y espacial más grande, aquella que, como hemos visto, confiere tejido y confiere estructura en la propia ciudad. Eh, vamos a hacer un salto para hablar justamente de este, de este papel simbólico de lo individual, de lo recluido. Como lo hacíamos casi con algunas de estas imágenes que vimos cuando hablábamos, cuando hablábamos hace un momento de, la, de, de las actuaciones en Dubái, en Dubai, ¿no? el, centro, el centro comercial y, y, perdón, el centro de conferencias y exposiciones de renculjas en este caso estamos hablando de una pequeña y al mismo tiempo gran intervención de conjunción, porque lo moderno y lo, y lo, y lo, y lo histórico eh, vuelven, a, vuelven a conectarse, pero sobre todo porque además los usos son unos usos altamente, altamente populares. Es eh, la ciudad de Maastricht, eh, en el corazón de nuestro continente europeo. Es una iglesia del siglo XII, gótica, que ha pasado a convertirse en una librería. Y los que hayáis estado habréis podido comprobar la magnificencia de la transformación. Hablo de una librería, no de una biblioteca, no me he equivocado. No es un lugar donde podamos consultar libros, aunque sí lo podemos hacer, sino es un lugar donde podemos comprar libros, o donde podemos almorzar, o podemos eh, comer. Podemos estar simplemente hablando con, con los amigos que hemos quedado. Esta conjunción de la arquitectura tradicional rígida, formal, intensa del gótico convertida en el caso de la, de la parte central del altar mayor en la zona donde la comunión consiste en esta charla amigable con los, con los conocidos y donde el elemento simbólico son las personas como elemento central le devuelve este valor eh, humanístico y emotivo que estaba muy en la, en la onda de la, de la propia configuración de la, de la, del espíritu europeo la conjunción de los artefactos. El artefacto, en el fondo, las iglesias, y más en el gótico, acostumbraban a ser objetos extraterrestres, ¿no? en un espacio absolutamente cerrado, escaso, de, volum de volumetría, compacto, que se convertían en una especie de artefacto de vacío y que lo delimitaban, lo enmarcaban con la magnificencia de, su, de, su, de, su, de la proyectación de las formas de la retórica de los, de, del discurso de las, de las piezas y los elementos, pero que en el caso de, lo, de, la, de, la, de la iglesia de Salexid Dominiquen, que es la que estamos comentando, la introducción de otro artefacto dentro del propio artefacto del gótico le da todavía más valor a ambos. ¿no? Es un diálogo sin tapujos y sin ningún tipo de interferencia. Libros, estanterías estructuras de soporte que nos ayudan a subir a los niveles de las diferentes eh, m secciones de la propia, de la propia li eh, librería conjugado con este espacio dinámico y abierto del propio del propio edificio en el fondo ¿por qué será que nos emocionan los elementos tradicionales y al mismo tiempo estamos reclamando una absoluta transformación de nuestro futuro en términos tecnológicos. ¿Ha de ser esta una cuestión antepuesta? ¿Hemos de ir sustituyendo los rastros, los rastros simbólicos de estas arquitecturas que nos hablan de nosotros mismos o sin si más, o sin más no, de nuestros antecesores sobre estos mismos espacios hasta dejarlos absolutamente borrados del mapa, de la historia, o hemos de reconstruir pieza a pieza algunas de las razones que nos vinculan con un pasado anterior sin nostalgia, sin intentar generar monstruos, pesadillas como los centros comerciales que teníamos ocasión de ver al principio, pero al mismo tiempo dialogando, siendo correctos con esta relación entre el espacio anterior y el espacio futuro. Una relación que tiene mucho que ver con la naturaleza, más que nunca, con ella. Nunca lo he dejado de tener. Pero quizá ahora esta simbiosis de tecnología y eh, modernidad con naturaleza eh, la, encontramos con menor, la encontramos con menor ocasión de la que tendríamos que encontrarnos. Uh, obras como la Fundación cartier de Jean Nouvel nos empezaron a hablar hace décadas justamente de esta buena relación entre elementos simbólicos de la modernidad y la arquitectura vegetal eh, englobada, cercada, configurada, enmarcada. Otro, otro proyecto que sigue la estela que, que abrió el propio Nouvel con la Fundación Cartier es el, la fundación del Quai Branly en donde justamente sigue siendo límite este lugar de frontera entre la propia ciudad y el interior, un interior recreado de espacio natural artificialmente mantenido, pero que le da o que le confiere esta especie de poesía que está en el origen, que está en el origen de la propia configuración de lo que es un jardín, es decir, un espacio de reclusión, de exclusión de una continuidad seguramente más opaca, de una continuidad más densa, convertida casi en un oasis, un oasis que no solamente ha de ser un elemento visual eh, como tal, de reclusión, sino también eh, de sonido, de eh, paro, de poder escuchar el silencio de los objetos. En este caso, el gran muro pantalla eh, se convierte en una especie de tamiz en el que se reflejan algunas de las propias elementos icónicos de la ciudad de París que están próximos, pero al mismo tiempo se convierte en este lugar de separación simbólico entre una naturaleza artificialmente recreada, que tendría mucho más que ver, porque el propio, eh, el propio fondo museístico de esta fundación tiene que ver con, con, la cultura, con la cultura asiática, convierte en un pequeño espacio de este reducto, complejo y más denso de la, propia, de la propia ciudad de París. Por lo tanto, esta simbiosis seguramente entre naturaleza y arquitectura, entre elementos naturales adheridos, recreados y arquitecturas contemporáneas, son capaces de dialogar con la arquitectura preexistente y con los símbolos icónicos de la propia ciudad. Como el como propio límite cuando llega al límite con, con, con, con edificaciones preexistentes se convierte en pequeñas fachadas de jardines verticales y donde la virtualidad, en este caso de la transparencia, ya no es el propio jardín que está al otro lado del cristal, como veíamos en las imágenes anteriores, sino que es el propio uso eh, tecnológico o, bien, en este caso, uso administrativo de la fundación, la que se encuentra al otro lado del cristal. Hay una reversión de los elementos materiales que lo confieren en un elemento vivo, continuo y dinámico. Del mismo autor, Jean Nouvel, una obra un tanto incomprendida durante su ejecución y posterior puesta en marcha, el parque central del Poplenau, eh, criticado en su momento por configurar un espacio extrañamente cerrado en una ciudad en la que los jardines siempre han sido una necesidad vital, la ciudad de Barcelona, y donde los espacios de reclusión siempre han, estado, siempre han estado asociados a espacios relacionados con la educación, la iglesia, los grandes espacios académicos de la iglesia, etc. Por lo tanto, la incomprensión sobre el espacio de comunicabilidad e interacción pero que no deja de ser el mismo juego que nos planteaba años antes en la Fundación Cartier o en, el, en la Fundación Bradley. En este caso, el elemento de amortiguación y de enclusamiento, de, de, de, de cerramiento, no será el cristal, será un muro de hormigón importante eh, que eh, revestirá con una vegetación frondosa, que acabará tapando o acabará comiéndose la propia estructura del muro, cosa que no pasa con los elementos históricos de reclusión de la propia ciudad, que tanto admiran por otros, por otros aspectos. Solo pequeños agujeros, pequeñas ventanas, ojos o óculos que nos permiten ver el interior, nos, nos determinan esta especie de relación entre el oasis interior y la ciudad exterior, y en esta especie de magma indeterminado y a veces frondoso, artificialmente ajeno a la ciudad, en la que se convierte su interior, como es en el caso de la Fundación Bradley a París. Por último, y vamos a acabar, en algo que os concierne eh, directamente, que es justamente eh, la intervención en una, en una estructura urbana eh, en un, eh, para la construcción de un mercado de un nuevo mercado eh, que sustituya el antiguo mercado de segunda mano de, de, de cambio, lo que habían sido en la ciudad de Barcelona eh, lo que a París, Le Marché de Pouche lo que sería los, mercado, el, mercado de, eh, los mercado, el mercado antiguo y que se vende y se compra y se compraban, se intercambiaban muebles de, dif, de diferentes eh, tipologías, muebles viejos ropa, etc. La actuación de Glorias alrededor está inmenso vacío al cual antes me hacía referencia cuando hablaba de Cerdá, este lugar incomprendido que todavía no ha encontrado su, su final feliz. Hay una pequeña pieza, y no tan pequeña desde el punto de vista simbólico, aparte de la torre de Jean Nouvel que vemos al fondo, pero lo que quiero que os prestáis atención es justamente en este elemento uh, de palio, uh, revestido de material brillante y reflectante, casi como el de una nave espacial que haya alunizado en una superficie de otro planeta, que es la construcción de este, de este mercado. El mercado eh, se convierte en un palio, en un espacio absolutamente abierto, simbólicamente relacionado con los antiguos mercados, en esta idea de elemento de soporte que pueda aislar de la, del sol y de las eh, inclemencias del tiempo. Algunos se quejan que en este caso no tanto, dada la, la altura, pero no deja de ser esta relación con la historia de la propia ciudad y sus mercados. Hay algo que lo convierte en auténticamente <coughs> emocionante y es la distribución en la que se produce. Pensemos en el desorden de este tipo de mercados que se montan y desmontan y que tienen, dijéramos, una acumulación... ...plurimaterial de, de artefactos de tan diversa categoría, no siempre bien, bien, bien conservados, y una, y, una, y una distribución que pasa de ser a nivel de cota cero a pasar a, pasar a ser una distribución tridimensional. De, de hecho, si queremos en, en, entender cómo se produce este elemento, tendríamos que situarnos mentalmente... En, la, en, la, en el edificio del Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright, para entender no la forma exterior, sino para entender el funcionamiento. Esta especie de espiral ¿eh? que te sitúa, que te lleva a través de unos ascensores hacia, o escaleras hacia la parte superior y a partir de esta cota superior donde se encuentran los bares, los lugares en los que hay la restauración, donde hay también zonas que se convierten en un pequeño balcón sobre, la, sobre el espacio inconcluso de la propia eh, Plaza de las Glorias, en una espiral que va bajando y al mismo tiempo, en esta especie de plano inclinado, se van situando cada uno de los diferentes espacios donde se produce la venta. Un espacio un tanto inestable, como pasa en el Guggenheim de Nueva York, The Wright pero que al mismo tiempo le confiere... ...un alto nivel de conectividad con esta idea tridimensional de la, del espacio público. Deja de ser la cota uno o la cota menos uno como máximo... ...para ser un, un edificio que puede tener muy bien la altura de los cuatro, cinco o seis plantas... ...de los edificios colindantes, alejados de él... ...pero que configurarían la escala media del entorno de la Plaza de las Glorias. Por lo tanto, una conjunción importante entre un uso tradicional, una formulación contemporánea y una manera de reinterpretar un pasado anterior inscrito en este espacio donde ahora, en un lugar próximo a donde ahora se sitúa este mercado y donde seguramente se hace factible esta simbiosis entre la tradicional forma de entender los mercados y la manera en que formalmente se es capaz de proyectarlos. Como podéis ver, no siempre hemos hablado de rehabilitación, no siempre hemos hablado de reciclaje como una mera acumulación de símbolos o signos históricos, cultos o eh, masivos, de una, de un, de un, representativos de una época, sino justamente cómo a través del proyecto contemporáneo podemos rescatar, hacer visibles estos, estos vínculos. Si no existen estas vinculaciones, si no existen estos elementos que nos, que nos conecten, estaremos, estaremos escribiendo etapas eh, fácilmente olvidables de, nuestro, de, nuestro, de nuestra presencia temporal en, la, en el planeta Tierra. Por lo tanto, nos, nos siguen emocionando aquellos elementos que nos vinculan con lo que hemos sido y con lo que queremos ser. Al mismo tiempo nos damos cuenta de que estamos rodeados de estos símbolos, no, no tienen que ver con las grandes arquitecturas. A veces son elementos simbólicos, a veces son elementos reinterpretativos, a veces son una contraposición dialogante con lo que, con lo que había, pero lo que no dejan de ser son elementos que nos transfieren sobre un elemento común existencial a lo que a lo que hemos denominado eh, reciclaje urbano, algo que eh, nos aleja de esta visión estática y manierista de la arquitectura y el urbanismo de rehabilitación, que nos aleja también de los perjuicios eh, tecnológicos eh, ajenos a las formas del pasado, pero que nos permite y nos empuja a ser cada vez más eh, doctos, más cuidadosos más eh, previsiblemente interesados en restablecer en pautar, en determinar vinculaciones proyectuales entre todos nuestros elementos simbólicos anteriores y aquellos que estamos haciendo no solamente reescribiendo sino fundamentando y creando de nuevo ...desde la base de un estado anterior. Es importante que dejemos huellas sensibles... ...si queremos que nuestras ciudades... ...en el conjunto del planeta... ...no sean amorfas y eh, sin cualidad. Eh, seguramente lo que yo digo no es absoluto. Me doy cuenta de ello. La propia eh, cualidad eh, tecnológica eh, determina que al final los edificios no sean meramente exposiciones gratuitas de un formalismo tecnológico, sino que respondan a fases determinativas, constructivas, evolutivas de los materiales, las formas y los elementos de cada momento. Eh, seguramente en un futuro próximo, y en el caso de la tecnología este futuro es relativamente próximo, Muchas de las tecnologías que soportan nuestros edificios más emblemáticos, neutramente eh, centrados o aislados del resto, dejarán de ser eh, útiles, eh, habrán de ser transformados por otras tecnologías, acabarán siendo, al final, elementos de una cierta formalización eh, de una cultura tecnológica, volverán o podrán ser obra eh, en un conjunto abstracta, pero dejemos de pensar en este futuro de sobreposiciones eh, neutras porque lo que nos pertoca en todo caso es prever que esta posición de nuestros proyectos respecto a la ciudad futura se produzca de la, mejo, de la mejor manera, de la manera más sensible con lo que queremos que sea nuestra ciudad y lo que queremos que se recuerde de nosotros y del tiempo que nos antecedió. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión que espero nos veamos. Gracias.